vueltas lo tomo apoyo acá lo abro ahí lo cierro bien queda perfecto bien. buenísimo nudo bien hecho nudo mal hecho bien hecho bien hecho espectacular gracias